Y. Está todo listo para hacer. ¿Todo bien? ¿No? sufrido y visto tantas cosas en tu vida. Hey, guys. Hey, guys. Comienza la semana. Comienza la primera de las últimas cuatro semanas del año. Ya, ahí con mi Ivancito. Estoy un poco atrasado, de la vega. ¡Yes! Pero de todas maneras, culinario. Hace, oh. Llegué hace siglo a la casa, pero me entretuve ordenando esa repisa. Estaba horrible. ¿eh? y Estaba llena de polvo porque eh, dejamos la ventana abierta para que los gatos... Pero está más ordenada. Pucha, pues estoy esperando a la Monse que aún no llega porque tuvo clases hasta tarde. Y estoy esperando el sushi porque... No la cuente pero compré sushi porque ya día cumplimos nueve meses. Y vamos a tener una cita, pero no se pudo porque tuvo clases, Pero por de ahí no Bueno, antes más temprano, porque uh, voy a visitar a los chicos de Nación Pedal para arreglarla. momento de retirar con el papelito, si no, no es forma de encharla si no lo tenemos que ir con los papeles. Vale, gracias, chao. Ay, que coche bonita. Estos es niños, que carajo, Aproveché de cambiar la ruta hoy día. Y creo que es un momento perfecto para el. Oye, preguntar un árbol. Ok, es martes de JLA, Así que vamos a juntar con los chiquillos en el Kleine, que es como básicamente nuestro bar. Y vamos a ver si está. Ya llegó metanos porque a las 8 llega rato. ¿Cómo estamos? Bien, ¿Y tú? bien <risa> Metanos por favor Estoy con Metano y vamos a hacer preguntarle el árbol Mismo. Ah, pero es una edición especial El tag de YouTube ¿Cuánto tiempo llevas en YouTube? Empecé el 2007, pero un blog empezó en el Twitter Records Empezó el julio del 2015, el 8 de julio ¿Cuándo piensas que lo dejarás? El 3 de junio del 2032 Ese día dejaré de volver ¿Qué es lo mejor de estar en YouTube? Puta, el contacto con la gente Es ¿eh? como descubrir que hay gente que se interesa por lo mismo Que tú y se hace las mismas preguntas compadre bueno, eh, Hacer comida, es lo mejor de YouTube ¿Cuántas fotos haces para las miniaturas? Una. ¿Con quién te gustaría colaborar? ¿Me gustarías a hacer un videito con, con Felicia? Hacer una musiquita o hacer una receta o. o sea, es que no conozco más YouTube. Es que la Felicia la quiten. Llevas eh, en la parte de abajo. Mm, travieso. Un pantalón negro. pitillo. Y zapatillas rojas. ¿Cuánto tardas en darle al botón grabar? 0,29 segundos. ¿Cómo te sientes con la comunidad de YouTube? Sobre bien. Bueno, el secreto para el canal de éxito, si supiera eso sería Manai, si lo supiera, eh, créeme que no estaría haciendo videos de YouTube. Y aquí voy a nominar eh, a la Giten y a nadie que no me nada más. Oh My God, pregunta, ¿estás consciente del impacto que tiene en la vida de la gente completamente desconocida? ¿Cómo encauzarlo? Ni idea. María José Araya, ¿no te da miedo andar con tu Ay. cámara tan pulente que te, te la miren al juguito? Ya, esta pregunta me da sentimiento de cortado. Como que odio esta pregunta, pero es una pregunta válida. Sí, obvio me da miedo, pero no dejo que defina el blog. ¿Vas a hacer un blog más? No tengo idea qué es eso, pero capaz que lo haga. Actual XTV, ¿qué cámara usas en la calle o cuál recomendarías? Uso la Canon T6i y recomiendo la. ¿Qué te gusta? A ti? ¿No También me hizo cumplía nos echaron de. de Kleine Así eh, es. No fue tan grande. como otra vez. Es que estamos dentro ahora, de entonces como estamos fuera, de más sí, grande. Eh, con un poquito de caño Sobre la pregunta si me da miedo o no la, la cámara, yo creo que es. Eh, no debería ser la pregunta. Porque no quiero. Pensar hoy día en algo que no ha pasado y por eso ah, estresarme. Por otro lado, Ali me preguntó cómo me ha ido con el peso y no me ha ido Las primeras cuatro semanas logré bajar dos kilos y medio. En las dos semanas anteriores eh, logré subir un kilo. Si bien no he vuelto el peso original, no le he puesto pino a, esa, a ese tema. Hay algo esencial para el desarrollo de nuevos hábitos es que Tienes que hacerlo de a uno. Si estás con poca energía, el desarrollo de nuevos hábitos se va a ver dificultado. Como tenemos una reserva acotada de energía, por eso es que no me preocupo de cosas que aún no están pasando o que no están en mi poder. No quiero gastar esa energía que ya no estoy invirtiendo a para bajar de peso y hacer este loco, en cosas que no han pasado. Este es el episodio 102 de del Bloque de Sauce y hoy tenemos Radio A lo Loco. Oye. <risa> Oye, te estáis desnudando. No me dé, no me dé.